como cada año y previo a la visita que realizan a la Capilla del de Calvario para alabar y agradecer a la preciosa sangre de Cristo por los dones recibidos, la Corporación de Concheros de Miskiawala llevó a cabo la Santísima Velación para recordar a las ánimas y ofrendar al Santo Patrono flores, cantos y oraciones como acto de humildad y reconocimiento. con flores y velas, se realiza la Santa Forma sobre un manto tendido al suelo, representación que será concluida con cantos, incienso y oraciones, para posteriormente plasmarlo en la ofrenda que por este año permanecerá en el Oratorio de los Concheros y nuevamente el próximo año pueda ser llevada hasta la Capilla del Señor del Calvario. Oh,